Mi nombre es Leslie Márquez, del tercero de Hotelería del Colegio General Velázquez. Eh, nosotros en esta jornada tuvimos la experiencia de, de juntarnos con personas que quizás no tratábamos todos los días en el colegio y conseguirnos organizar para hacer un buen trabajo en equipo y en este trabajo tuvimos que, que ver cómo veíamos nosotros la experiencia del viaje relacionándolo con nuestro futuro y también con el área del lenguaje, con el área de los viajes geográficos, los viajes interiores, relacionarlo con una cita de autores varios que nos tocó por grupo Y del tercero de párvulo y este trabajo se trató de conocer distintos viajes, lo que hemos pasado en lenguaje, junto al profesor de la universidad. Nuestro viaje consistió en, un, en lo que queríamos hacer nosotros, un viaje al, a distintos países, a distintos lugares del mundo y es como lo que se nos ve a futuro. Yo encuentro que nuestro trabajo, a mi opinión, estuvo súper entretenido, súper bien, ya que nos fuimos conociendo en los grupos porque tuvimos que trabajar con distintas personas que no eran de nuestro curso. Eh, mi nombre es Madeline Belén Zamora Citerna, soy de tercero ATP gastronómico, o sea, a mí me pareció interesante porque aprendimos más de uno mismo y compartimos con los demás cursos que algo que en el colegio no se pues, no, no se daba y acá se dio súper bien.